hola me llamo arve y bienvenidos a mi canal esta vez hacemos una velita con frutos rojos del bosque bien empezamos fundiendo eh, unas pastillitas de parafina de 56 si tenéis de 58 pues también vale tenemos tanilina que le vamos a añadir para darle color a la base Tenemos mecha 100% algodón Q3 por el tamaño El diámetro de la, del recipiente Esta cera Este es el, el recipiente que vamos a emplear Y aceite Desmoldeante Y estos son los moldes que vamos a hacer las frutillas Bien Pues vamos a ponerle la, la mecha al recipiente eh, Previamente ya le había hecho Un agujerillo a ese recipiente De plástico, es un vasito de plástico eh, Que ahora ya pocos hay Y le hizo un agujerito En la parte inferior Vamos, así Ponemos la, la mecha Y pasamos La mecha por el agujero Eh, ahí también podría haberle hecho un poquito más grande el agujero. Así ya hemos pasado la mecha. Bien, tiramos un poquito. Y ahora, aquí en la base, en la parte de fuera de la base, vamos a hacer un nudo para que no le vamos a poner plastilina Simplemente vamos a hacer un nudo. Para que no se nos escape la cera, un nudo simple, así lo más aproximada al recipiente. Tiramos de la mecha desde el otro lado y cortamos lo que nos sobra de mecha. Ahí, bien. Le ponemos un pincho para sujetar la mecha en la parte superior. Así. Y vamos a pasar. Vamos a ver qué nos aguanta. Ahí. Así. Y ahora... Mmm. Eh, bueno, la, la, la, la anilina, que es el tinte que voy a utilizar después, lo dejamos a un lado. Vamos a utilizar el aceite. Eh, es un aceite corporal para bebés. Nos valdría vaselina líquida, que es mucho más profesional. O cualquier otro tipo de aceite corporal, quizá con aceite mineral. Pasamos bien el, la brochita por toda la superficie de, de nuestro vasito. Vamos a situar la mecha. Y ahora vamos a.. Vamos a ver cómo lo colocamos para que nos, para que nos quede inclinado. Y no se nos caiga. A ver, aprovechado este molde, que es un poquito blandito, al ser de silicona. A ver si nos aguanta ahí. Sí. Bueno, le he tenido que arrimar un poquito las pastillas para utilizar después. Pastilla entera. De Ahora sí vamos a utilizar la anilina. Ya os digo, es anilina AAA. Especial para velas. Líquida. Ya veis con qué poquita cantidad y cuánto tinte No queda tan opaca como las crayolas, ni como las anilinas en polvo Bien, vertemos en el recipiente con mucho cuidado de que no nos caiga Me parece que voy a tener que volver a mover el recipiente, que quiero que no esté tan inclinado poquito, a ver si aguanta esto lo ideal es buscarse una una base de arena para que se aguante, sujete bien el vaso yo estoy improvisando aquí bien, ahora sí ya está ya es lo que buscaba que me cubriera toda la base de la vela y ahora como que sobra pues vamos a, a emplearlo en hacer los gajitos de mandarina eh, también las fresitas Y bueno, ya casi no nos queda Así que lo vertemos en el recipiente Ahora, dejamos enfriar Pero no esperar una noche eh, Ya os recuerdo, no dejar toda una noche enfriar Porque si no, después cuando echéis la otra cera No se va a sujetar bien han sido pasadas unas horas y ahora con cera de 56 que ya tenía teñida en blanco, estoy reutilizándola. Ponemos a calentar. Y ahora una vez caliente, mirad, ahora sí, ha enfriado. Ahí lo, ya lo he puesto sobre el otro lado. Yo estoy ayudando de otro molde para la base. Y qué vamos a hacerle a este... vamos a echar el color blanco Al igual que hicimos con el rojo Ahí, en el lado opuesto Voy a volver a situar el, el, el molde Quiero que me llegue más arriba Ahí, más o menos Con esto tener mucho cuidado porque es, es posible que se resbale el, el vaso y caiga toda la cera, eh. Ten mucho cuidado. Ya ves que, que se mueve mucho. Ahí. Y si lo hacéis, hacerlo dentro de una bandejita para, para no perder la cera. Bien, ahora aquí tenemos el colorante, un, un agua marina verde. y lo mismo que con el rojo vamos a coger muy poquita cantidad con una varilla así y ya veis cómo tiene voy a ponerle un poquito más ahí y nos queda una especie de verde menta así Mientras vamos eh, desmoldeando las fresas Vamos a ir llenando los otros moldes Las de las frutas más pequeñitas Que son frambuesas y son arándanos Cogemos una... Este, este pequeño cacito, cucharilla íbamos vamos vertiendo sobre los agujeritos. Básicamente porque si lo hacemos con la... ...con el cazo nos iba a salir todo por fuera. Y es para perder la, la menor cantidad de cera posible. Ahora con el molde de arándanos... Las fresitas también Vamos a hacer otras tres fresitas Y mientras vamos calentando esta cera Que ahora cual Se ha ido enfriando un poquito Esta aún está líquida No nos puede tocar Quitamos los gajos de, de de mandarina y vamos a rellenarlo también ya se ha fundido se ha vuelto a calentar la, la cera ahí y lista para verter aquí sí que ya directamente con el casito nos vale así bien ahora sí ha enfriado tenemos la vela bicolón, le quitamos el pincho primero, así, y vamos a cortarle el nudito que habíamos hecho antes, listo. Y vamos a desmoldearlo. Vamos a hacer un poquito de fuerza sobre las paredes. A ver. Ahí. Aquí sale. Y aquí está la base de la velita. Bien, desmoldeamos ahora las frutillas que hicimos. Y ahí nos quedan los arándanos Les Las ponemos bien les quitamos los eh, restos de cera Que les haya quedado Ya simplemente con la mano Es fácil, es muy fácil de quitar Si no pues Si queréis también un, una, un cúter Un cuchillito también os valdría Ahora aplicamos calor Sobre la superficie de la vela que va a ser la base de las frutas. Y empezamos a situar frutas dentro. Así con el calor, insistir con el calor, eh. Insistir con el calor. Parece que, que no se van a aguantar, pero sí se aguantan. Ahí. la distribución a vuestro gusto las frutas no tienen por qué ser estas pueden ser otras así así más o menos ahí ponemos más frutas y algún detallito más insistimos con la con la pistola de calor si no se si os eh, pegan bien Insistir en las dos partes de la cera O sea, en las frutas y en la, y la base Ahí, ya Y ahora Le ponemos Le hacemos un adornito en la mecha Vamos a hacer el típico tirabuzón Ahí y cortamos vamos a cortar el exceso de mecha que está que no se mojo con la cera Ahí, y quitamos este trocito blandito de, de mecha Ahí. y aquí tenéis nuestra velita con frutos del bosque, espero que haya gustado y chao.